Hola Alejandra, hola Lucas. Ahí están. Hola, ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo, va? ¿Cómo, ¿Cómo va andan? Bien, acá ya por irnos a casa los tres. ¿Ah, están en el hospital todavía? Sí. Esperando el alta. Ah, y todavía no y se lo dan porque bueno, bueno. Valentín. Y, con, y bueno, primero comentábamos con Rodito. Miren, primero les vamos a pedir si pueden ponerse un poquitito así porque con la cortina la luz da... de atrás. Y no se pueden ver, hay un poquitito más. Ahí se ven un poquito mejor. Ahí están, perfecto. Ahí bueno, primero, primero agradecerle a Ale, que acaba de ser mamá. Sí. Lleva muy poquito. Y bueno, que nos cuenten a qué hora nació, cómo fue toda la llegada de Val en el primer bebé mendocino del 2023. Eh, fue, fue una emoción muy grande, obviamente. Empecé el sábado temprano en la mañana, rompí bolsa y me dejaron internada. Y a las 12 y 19 de la noche, que sería el primero, del 2023, nació. Costó mucho, pero llegó. ¿Y ya, ya tenían el nombre pensado de antes? Sí, eh, más o menos por septiembre nos hicieron la ecografía donde salió que era varón y apenas salimos del lugar de la ecografía le dije Valentín Alejandro se va a y él lo dudó un poco pero eh, después le gustó y quedó Valentín Alejandro o sea que Ale estuviste todo el 31 en trabajo de parto para oh. que pueda nacer Valentín que nació pasado los sí. 19 minutitos del Ahí. 2023 sí, sí, sí, sí la verdad que sí fue largo el día, se me hizo muy eterno eh, me costó mucho también que al último, cuando quería salir, no podía más, pero salió. Y bueno, ¿Y acá lo tenemos con ya, nosotros. ¿Ya tenías experiencia? ¿Es el primero, el segundo, el tercero? Sí, el primero, sí, el primero lo de, los, de los dos. O sea, no tenían experiencia ninguno de los dos en esto. No. <risa> Algo nuevo. Mira, estamos compartiendo. Qué lindo. Bueno, hoy, obviamente. Y Ale, perdón, Ale, ¿vos cómo estás bien? Sí, bien, un poco dolorida, claro. obviamente, pero bien y feliz porque comenzamos una nueva vida de tres. Oh, sí. nueva vida los tres. Exactamente, una nueva vida los tres, qué siempre, lindo eso. Yo siempre eh, pienso, cuando nacen en estas fechas los, los, los bebés, no sé si lo piensan ustedes, el día de mañana cuando Júl. sea su cumpleaños. ¿sabes lo que es cumplir un primero de enero? Oy. ¿Lo pensaron a eso? No, va a estar complicada la cosa, la verdad Y bueno, pero se lo van a tener que festejar, no sé, una semana, es que una semana después es Reyes ¡Claro! Y una semana claro. antes, es Navidad, es Navidad. No, antes no se festeja nunca No, antes no, pero tengo Mala personas suerte. que lo festejan antes No se hace, pero tengo conocimiento que lo hacen suerte. antes eh, Pensábamos que iba a llegar para Papá Noel, pero llegó para Año Nuevo Claro, porque se atrasó un poquitito, ¿no? Eh, sí, yo tenía fecha para o sea, el 28 por cesárea, ajá, pero sí. cuando me vio el doctor me dijo que esperara unos días más, pero se adelantó igual, así que... Quiso, quiso llegar, quiso decir, ajá, acá no. llego con el nuevo año. Y nosotros no queríamos que llegara porque <risa> decíamos, ¿cómo va a llegar justo hoy? Y bueno, llegó. Y llegó, y, llegó, y es el primer bebé del año. ¿Y, y, y sí, cómo se porta? Verdad. Acá está bien, bien. Ahí Ay, a ver. Recién se hizo escuchar, pegó un gritito ahí eh. Sí, Hola ahí está. Valentín, che, vamos es, a saludar Es grandote Valentín ¿eh? Sí ¿Cuánto cuánto <coughs> pesó? 3 kilos 100 pesos Mira, es, es Más, más que grandote es largo me parece Sí, sí. Y, y es... después de que le han hecho sus controles Y todo, ahora está está calmado Recién estaba nervioso No, no, y se sí. lo ve, se lo ve vivaracho, eh. Qué lindo. Ah, no, no. Sí. ¿Sabes qué? Lo que es lindo de esta época, bueno, yo fui mamá también casi en verano, sí. es lindo porque al bebé lo tenés así, ahora lo tienen con, con esta ropita, pero después llegás es a casa cómodo, y claro. lo tenés en pañal, es más fácil salir, no tenés que salir, yo les voy contando, yo también fui mamá más o menos en esta fecha, no tenés que salir con campera, con bolso, claro. sino agarras el bolsito, lo esencial y te vas. Y por ahí pueden venir a visitarlo los familiares en invierno, como hay que tener cuidado con la gripe, con enfermedades, entonces es, es mejor eh, eh, quedarse en casa, pero esta época la verdad que, que, que es hermosa. Y yo te pregunto Ale, como, como mujer a mujer, ¿cómo vamos con el tema de la, de la lactancia? Porque viste que, que es todo un tema la lactancia, se agarró sí. bien, ¿cómo vamos con eso? Al principio, el primer día le costó, no quería, dormía todo el día se ve que estaba agotado de todo lo que pasó en el parto eh, y bueno, pero ya gracias a Dios ayer, hoy día, acá ratito y están las horas prendido, así que por suerte me han dicho los doctores que viene bien con eso. Ay, qué bueno, qué bueno porque la verdad que una No sé si te pasó en tu caso, está bueno para que compartes tu experiencia. Antes de ser mamá, como que te dicen cómo tenés que ir preparándote para la lactancia. Uh -huh. Vos te preparás y haces todos los ejercicios. Ahora, el bebé es el que nace y el que te va a ir diciendo por qué lado, <coughs> cómo va a ir cómo va a ir siendo ese camino de la lactancia. Y bueno, y está bueno para esto compartir la experiencia de cada uno porque tiene su lado B. Sí. La lactancia. También, ¿también viste que pasa que sos mamá o papá en este caso también. Y vienen ¿Sí? recomendaciones de todo oh, tipo. Uno dice, sí. paren de darme recomendaciones porque ya no sé qué escuchar. ¿O no les sí, pasa? Sí, sí, por supuesto. Sí, a mí, por ejemplo, las doctoras me decían siempre, vos tenés que guiarte por lo que nosotros te decimos, no por, por otras madres. Ah, claro. Te cuenten porque no todas pasan por lo mismo. Sí. No todas le pasó en el parto, le pasó en su momento lo mismo y no tenés que hacer caso a eso. O guiate por lo que los médicos sabemos. Totalmente. Y cada bebé es distinto. Si el claro. día de mañana llegas a tener otro hijo, va a ser todo distinto. El embarazo es todo distinto. Y a mí me quedó, por ejemplo, en la maternidad, viste que... Con el tema de las redes sociales, tenés como más posteos, más info de personas que comparten su experiencia de la lactancia, la maternidad, sobre todo los primeros meses, que la verdad la mujer está muy vulnerable a nivel hormonal. En mi caso, por ejemplo, yo prefería no no leer, no leer mucho. sino ir conociendo al bebé entre Ajá. los dos, ¿entendés? Eh, ir viendo lo que, él lo que él necesitaba y la necesidad de él, y la necesidad y la del papá también. Claro. Bueno, nos pone muy felices, los queremos felicitar, les queremos agradecer mucho esta comunicación, porque están en un momento... Ahí está Upa, mira lo que... ¿Cuál cuál fue la primera reacción? A ver el papá. Cuando apenas lo viste, ¿cuál fue tu reacción? Nada, no, fue algo increíble, la verdad, porque estuve, bueno, estaba con ellos desde el día sábado a la tarde, Claro. En la mañana, perdón, sí, sí. el día sábado en la mañana y bueno, y hasta ahora acá seguimos firmes. Lo saqué del trabajo para que fuera, viniera a, de, de urgencia a vernos. Okay, pero sí. claro, claro. Bueno, gracias, gracias por esta comunicación y felicitaciones nuevamente. Sí, felicitaciones y ahora les llega el mejor momento que es llegar a casa con el bebé y ahora empieza una hermosa aventura, así que a disfrutar de este de, de este nuevo mundo, chicos. Bueno, muchas bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias y un feliz año para ustedes. ¿no? Igualmente. Felicidades. Chao, chao. Chao. Chao. Nos vemos. Qué lindo momento, qué lindo Hermoso momento, momento sí. sin duda. Muy bonito.